¿Quieres saber qué hay detrás de las bandas sonoras de tus superhéroes favoritos? ¡Te tenemos la respuesta! Aprenderás los orígenes, desarrollo y las historias que cuenta la música de las películas de superhéroes en nuestro podcast La Música de los Superhéroes. Escucha a Socrates Productions y el Chico Custom en La Música de los Superhéroes. Búscalo en Spreaker.